Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy con un tema, con una de las preguntas más populares que se hacen en Google y es ¿Cómo tener un cuerpo perfecto? Y creo que me gustaría realmente platicar sobre esto porque existen muchas dudas al respecto, mucha confusión al respecto y quiero realmente ayudarlos. Evidentemente existe en la sociedad un prototipo de belleza un prototipo de belleza que se basa básicamente en la simetría. Es decir, mientras más simétrico sea algo, más nos gusta. Y eso aplica para todo, incluyendo el ser humano. Entonces, cuando vemos en las revistas o en, las, en la televisión o en los medios de comunicación un cuerpo de una chica supermodelo o de un chico supermodelo, básicamente lo que estamos viendo es un conjunto de características que cumplen una cosa en específico, y es que se ven simétricos. ¿Ah? La razón por la que nos gusta tanto ver eso es porque realmente esa es la imagen que tenemos de cómo se debería de ver nuestro cuerpo. Yo sé que muchas personas van a decir, ah, bueno, eso no es natural, eh, muchas operaciones, eh, bla, bla, bla, lo que sea, mil excusas. Pero la realidad es que eh, si nos ponemos a pensar en cómo eran nuestros cuerpos antes de que construyéramos toda civilización en donde hacemos las cosas más cómodas y prácticas para nosotros Si pensamos en cómo eran nuestros cuerpos en ese entonces nos vamos a dar cuenta que realmente eran cuerpos mucho, mucho más atléticos Imagínense, cuando éramos nómadas realmente teníamos que caminar por días días y días caminando para encontrar sitios nuevos en donde vivir, ¿Ah? cuando los hombres tenían que salir a encontrar alimento, muchas veces cazar, tenían que verse la forma de correr, eh, de estar escalando árboles, de ir aquí y allá, en fin, piensen en el cuento de Disney de Tarzan, el tío que puede escalar árboles, puede correr y, y que eh, lucha con animales y tiene evidentemente una una escultura física atlética, ¿De, amigo. ¿De qué otra forma podría ser? No creo que después de tanta actividad y de comer eh, frutas, verduras, legumbres, y cosas así, vaya a estar todo gordo y está eh, sin poder moverse. Evidentemente que no, no sería así. De hecho, hay varios documentales y uno de ellos se llama Game Changers, en donde explican que los gladiadores, los gladiadores que eran las, los Hombres más fuertes y más salvajes y más brutales del Imperio Romano. En este documental se dice, se demuestra, que estudios encontraron que estos ganadores eran alimentados básicamente con una dieta vegetariana. ¿Pueden entender lo que eso significa? Bueno, entonces, a lo que quiero antes de ir al punto principal de cómo hacer esto realidad quiero que entiendan que cada persona en su mente tiene una idea diferente de lo que es un cuerpo perfecto. Lo que para mí es un cuerpo perfecto no es lo mismo para mi vecino, no es lo mismo para mi familia, no es lo mismo para mis amigos. ¿Mm? Evidentemente existen rasgos, factores, características que, bueno, se repiten, pero eh, no necesariamente es igual para todos y, sobre todo, las características específicas. Por ejemplo, si para mí un cuerpo perfecto es un cabello rubio y unos ojos claros, quizá para alguien con cabello rubio y ojos claros el cuerpo perfecto sea ojos oscuros y cabello oscuro. ¿Me explico? Pero esas cosas realmente no se pueden cambiar. No importa que yo me vaya al gimnasio todos los días o que haga yoga o que coma lo que coma, no hay forma en la que yo vaya a cambiar realmente mis ojos. O el color de mi cabello de forma natural, pero si sí hay forma en la, que ya en la que yo pueda sacar la mejor versión de mi cuerpo físicamente, eh, y eso es, creo yo, algo que la gente normalmente busca como cuerpo perfecto. Eh, así que lo primero, el primer paso que tienes que hacer es aceptarte como eres, aceptar que tienes cabello, no sé, el cabello que tengas, los ojos que tengas la estructura ósea que tengas, porque evidentemente hay personas que tienen huesos más anchos, huesos que tienen más, huesos más delgados, hay personas que tienen órganos más grandes que otros, cabeza más grande, en fin, existen eh, características óseas definidas para cada persona que no se pueden cambiar, bueno evidentemente se puede hacer cirugía, pero no se pueden hacer, no se pueden hacer cambios de forma natural. Entonces lo único que te queda trabajar es cómo usas tu cuerpo y cómo se ve tu cuerpo después de mejorarlo al punto de que ya no se pueda mejorar más. Porque incluso las personas que están constantemente cuidando de sí mismas, llega un momento en el que rebasan el límite de um, simetría y realmente trabajan demasiado a su cuerpo que deja de verse deja de verse bien, deja de verse simétrico, se empieza a ver exagerado y es cuando vemos a hombres super super super grandes super super súper y eso no es tampoco tan muy tan bueno porque eh, vaya que si ellos no pueden rascar la cabeza porque les estorban los músculos eso no sirve de nada, realmente es, es, los hace inútiles también, ¿me explico? entonces el punto número uno es aceptarte, acepta tus características básicas como son. No hay forma en las que puedes cambiarlas. Entonces, acéptalo como es. El segundo paso es mejorate. El cuerpo humano realmente funciona de forma increíble. Funciona perfectamente. Cada célula de tu cuerpo sabe exactamente qué hacer. ¿Ah? Desde que nacemos hasta que morimos. El problema es que constantemente nos estamos autosaboteando. saboteando ¿Cómo cuando no usas algo ese algo se atrofia se aplica para todo cuando tú algo no lo usas o dejas de usarlo por mucho tiempo eso se atrofia y lo mismo sucede con tu cuerpo si no usas tu cuerpo tu cuerpo se atrofia está prácticamente demostrado con muchos estudios los atletas son las personas que tardan más tiempo en envejecer físicamente. ¿Por qué? Porque están constantemente usando su cuerpo. En cambio, las personas que son sedentarias, que no usan nada, que no hacen ningún tipo de actividad física, que tienen un empleo de oficina sentado 8 horas y que después de su empleo llegan a la casa y se sientan a ver televisión durante 8 horas y después se van a dormir y solo están acostados, sentados, acostados, sentados todo el tiempo... Son las personas que envejecen más rápido. Entonces, este autosabotaje evidentemente se ve mucho antes de que envejezcas. Se ve desde tu juventud en los 20 en los 30 en los 40 y va aumentando. Esa es una cosa. La otra cosa que también nos autosabotea es lo que comemos. Por mucho tiempo se ha creído que estamos o que necesitamos productos animales. La verdad es que todo eso es una mentira. Hay estudios, estudios documentales. Les recomiendo What the Health, Game Changers, Conspiracy, eh, Forks, overnight Tantos y tantos, tantos documentales respaldados por doctores, expertos, nutricionistas, estudios científicos que demuestran que realmente no necesitamos, no necesitamos productos animales para sobrevivir. Ajá. algunas personas dicen es que hemos comido carne desde que vivíamos en las cavernas ok, sí, quizá, pero cuando vivíamos en las cavernas solíamos hacerlo únicamente para sobrevivir es decir, cuando realmente no había alimento porque llegaba el invierno y había bueno, digamos todas las um, las plantas y las cosechas morían evidentemente que necesitábamos sobrevivir, entonces salíamos salíamos a buscar y a cazar y cazábamos un jabalí o cazábamos un mamut o cualquier cosa cazábamos y regresábamos y comíamos eso pero era muy de vez en cuando no todos los días como lo hacemos hoy en día y además eh, solo porque lo hacíamos antes para sobrevivir no significa que lo necesitemos hacer ahora es decir antes vivíamos en cavernas seguimos viviendo en cavernas no. ¿Verdad? Antes, nos vestíamos únicamente con un taparrabos o si era invierno con un, un, una piel de animal. ¿Lo seguimos haciendo así? Bueno, quizá la piel de animal sí, pero no porque realmente la necesitemos, es porque creemos que se ve fashion o que se ve bien, pero no salimos en taparrabos cuando estamos en, en verano. ¿Verdad? Eh, y del mismo modo, hay muchas cosas que no hacemos como hacíamos antes. Entonces, ¿por qué usar ese argumento para seguir haciendo una cosa hoy en día? Sobre todo, una cosa que está demostrada que decrementa nuestra salud con el tiempo. Uh -huh. um, eh, si ustedes piensan en las personas, en sus padres o en sus abuelos, que seguramente han estado consumiendo animales o productos, productos animales por mucho tiempo, eh, se dan cuenta que la mayoría de ellos quizá muchos tienen una buena salud o normal salud pero la mayoría de ellos se ve se puede ver en su cuerpo físicamente que pues no están muy um, atléticos muy saludables ¿no? y es que cuando uno consume productos animales está consumiendo prácticamente eh, vale, varias cosas que en cierta forma son nutricionales porque por eso las los hacemos, pero también consumimos um, grasa Antibióticos porque hoy en día no, no, no salimos a cazar. Evidentemente que la producción en la que, en la forma en la que producimos la carne es eh, de forma industrial y entonces eh, muchas compañías, más bien todas, inyectan a los animales con antibióticos porque se enferman constantemente porque viven en condiciones miserables eh, y con hormonas para que crezcan de forma más rápida. Entonces todo eso que le ponen a, a los animales lo consumimos nosotros. Entonces estamos consumiendo grasa, estamos consumiendo um, eh, evidentemente hormonas y antibióticos que crea una resistencia de antibióticos en nuestro cuerpo y si un día nos enfermamos y tomamos un antibiótico difícilmente nos hace efecto porque ya estamos creando esta resistencia a los antibióticos desde mucho antes. Entonces todo eso se va, se va acumulando en el cuerpo y entonces no es porque no nos volvemos uh, gordos o obesos con el tiempo porque estamos envejeciendo. No, de hecho no hay ningún vínculo eh, científico que esté entre, entre envejecer y subir de peso. Eh, pero sí hay un vínculo entre consumir productos animales y subir de peso. Entonces, eh, bueno, a lo que voy es que si tú realmente quieres... Dejar que tu cuerpo tenga, o la, tenga las circunstancias, los factores perfectos o ideales para que trabaje eficientemente, te recomiendo que empieces a buscar la opción de convertirte a un estilo de vida vegano. Muchos, muchos um, documentales incluso organizaciones como la OMS, Organización Mundial de la Salud, y muchas otras organizaciones alrededor del mundo, eh, han aclarado, en base a cientos de estudios científicos y en base a eh, doctores y expertos que respaldan estos estudios, han aclarado que eh, la dieta vegana es una dieta saludable para todas las etapas de la vida de un ser humano desde el embarazo hasta que son, cuando somos bebés, infantes, eh, adolescentes jóvenes, adultos y viejos es decir una dieta vegana es saludable para todas las personas y además muchos estudios respaldan que no solo esta dieta es mucho más saludable sino que también puede ayudarte a revertir los efectos de ciertas enfermedades como diabetes eh, como hipertensión, como eh, Alzheimer, como... En fin, un montón, prácticamente todas relacionadas con la dieta y con la forma eh, que... Bueno, normalmente culpamos a volvernos viejos, culpamos, culpamos la, a la vejez de que nos dé este tipo de enfermedades, pero no es por eso, es porque constantemente le hemos estado dando... Veneno a nuestro cuerpo Y después de tantos años Estamos pagando el precio Entonces eh, La otra opción La otra La forma en la que tú puedes conseguir El cuerpo perfecto es Dejar de sabotearte Dejar de buscar la comodidad y dejar de buscar el alimento que sea más conveniente o más fácil de hacer. Evidentemente, si tú quieres comer algo en este momento, lo más fácil es una sopa maruchan, la calientas y en dos minutos la estás comiendo. Pero eso es muy conveniente y es muy práctico, pero no es saludable para ti. Entonces, tienes que dejar de sabotearte de ese modo. Uh -huh. Evidentemente cuesta mucho más tiempo y trabajo ir a comprar vegetales, legumbres, eh, arroz, cocinarlo, preparar algo rico, saludable y comerlo, ¿cierto? Es mucho más trabajo, pero es mucho mejor para ti. Y evidentemente no es muy cómodo eh, salir o ir a una clase de yoga, o salir a caminar en lugar de tomar el auto o en lugar de tomar el transporte público. Eh, y evidentemente no es nada cómodo ir al gimnasio una hora o 30 minutos al día, ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo quedarse en casa y ver la televisión. Pero, todas estas cosas están haciendo que tu cuerpo se atrofie, que tu cuerpo deje de funcionar. Y entonces, tu cuerpo no solo deja de funcionar, sino que eso se refleja en la forma en la que cómo te ves y cómo te sientes. Si realmente quieres que tu cuerpo alcance su mayor potencial y alcances el cuerpo perfecto que tú puedes tener que es para ti te recomiendo que empieces con varias cosas la primera es evita de la forma más posible la comodidad si tienes que elegir entre elevador y escaleras ve por las escaleras si tienes que elegir entre tomar el, el, el transporte público y caminar camina si tienes que elegir entre usar el auto y ir en bicicleta ve en bicicleta si tienes que elegir entre cualquier cosa que sea cómoda o que sea fácil para ti, elige la opuesta. Uh -huh. Y evidentemente, si quieres todavía ver resultados más rápido, añade algo, algo que te guste, que eh, te haga, vaya, ejercitarte. No necesariamente tiene que ser ir al gimnasio, puede ser hacer yoga, puede ser eh, hacer artes marciales, eh, clases de baile eh, zumba no sé lo que tú quieras alguna actividad física que implique que tú puedas moverte y trabajar todos tus músculos la segunda es cambia tu estilo de vida en cuanto a tu alimentación olvídate de los productos animales hay un reto de 22 días para convertirse en vegano que lo voy a compartir en la descripción porque realmente es la forma más saludable para que tú puedas sacar el mayor provecho de tu organismo. Ajá. No es necesario consumir productos animales, no lo necesitamos. Lo hacíamos antes por supervivencia, sobrevivencia, pero hoy en día no es necesario. Ya no vives en cavernas, ¿verdad? Bueno, tampoco tienes que comer lo que teníamos que comer en ese entonces para sobrevivir. Hoy en día puedes cambiarlo y no solo eso, hay tantos casos que realmente eh, es difícil mencionarlos todos en este momento, pero el que me viene a la mente más rápidamente es este caso de este chico que solía pesar 200 libras. Eh, es un tío empezó a llevar, manejar una dieta vegana y después de llevar una dieta vegana eh, perdió 100 libras. 100 libras, su vida cambió completamente. Entonces, si esa persona puede tener un cambio como este, tú evidentemente puedes fácilmente conseguir el cuerpo que siempre has querido. Y hay muchos, hay muchos beneficios que una dieta vegana te trae, no solamente evidentemente la pérdida de peso, sino que también eh, hace que tus músculos crezcan más, porque estás consumiendo proteína que no es reciclada. Cuando tú consumes un producto animal, ese animal, sacó la proteína y construyó su, su masa muscular de las plantas entonces cuando tú como es un animal estás consumiendo proteína reciclada entonces es importante es mucho mejor para ti que cortes al intermediario y vayas directamente a la fuente real de proteína ¿Ah? eh, Realmente te recomiendo que empieces a investigar un poco sobre el veganismo y que empieces a meterte un poco más en esto si quieres tener un cuerpo más saludable, más estético y que funcione mucho mejor. También hay muchas personas que se quejan de tener problemas de acné. Acné. ¿Ah? Bueno, uh, es impresionante cómo el acné puede mejorar, incluso desaparecer, cuando tú dejas de consumir... Toda la grasa que proviene de la leche, del yogurt, del queso, de la, de la carne, del pollo. Todo eso es, es realmente sorprendente. ¿Ah? Porque recuerden que el acné es una mezcla de, bueno, evidente grasa, grasa corporal y hormonas. Entonces, esas dos cosas están a todo lo que dan en los productos animales. En la carne, en el huevo, en la leche, en el queso, en el yogur, todas esas cosas. Entonces, cuando tú cambias a ser vegano o vegana, cortas todo eso y entonces tu acné desaparece. Hay muchos casos y bueno, no quiero hablar específicamente de cada cosa o cada beneficio porque no quiero que el video se haga tan largo, pero si realmente quieres sacar el mayor provecho de tu cuerpo y que sea realmente sacar el, todo el potencial, te recomiendo que empieces cambiando estas dos cosas. La forma en la que vives eh, evita la comodidad y la forma en la que comes. Evita la conveniencia, lo, lo que sea más conveniente o lo que sea más práctico, evítalo. ¿Mm? Y la otra es que eh, también el, el cuerpo es un, es un reflejo de lo que sucede en nuestro interior. Entonces, está bien que cuides de tu cuerpo, pero también hay que cuidar la mente. ¿Ah? Y entonces, la forma en la que puedes hacer esto es a través de la meditación. Cuando tú agregas meditación a tu estilo de vida, disminuyes el estrés y la ansiedad y haciendo eso hace que tus niveles de cortisol que es la hormona generada por el estrés disminuya y cuando tú hagas eso no tienes idea del cambio que verás en tu cuerpo ¿Por qué? porque el cortisol hace que tu cuerpo um, guarde grasa que guarde eh, líquidos hace que tu cuerpo eh, no queme eh, no, no, no, hace que el metabolismo no funcione de forma correcta eh, hace que tus niveles de estrógeno aumenten y que tus niveles de testosterona disminuyan pues no saben, las mujeres y los hombres, los dos tienen testosterona y estrógenos evidentemente en diferentes niveles pero los estrógenos que son las hormonas femeninas eh, son las que provocan que, eh, bueno uno guarde más grasa corporal y, y bueno que uno se sienta defender entonces es por eso, es por eso bueno, es, es, es recomendado y necesario que se mantenga los niveles de estrógeno normales y los niveles de testosterona un poquito más altos porque eh, la testosterona es la que ayuda a que tu metabolismo funcione mejor, a que te da más energía, a que te sientas mejor, eh, entonces es bueno mantener un nivel balanceado de esas dos hormonas y bajando tus niveles de cortisol es la mejor forma de hacerlo entonces para hacer eso tienes que disminu disminuir el estrés, la ansiedad y la meditación ayuda, además de que la meditación te ayuda a visualizar lo que quieres cómo lo quieres y te ayuda a comunicarte con tu cuerpo realmente puedes hablar con tu cuerpo y decirle cuerpo, sabes qué, ayúdame necesito que quemes la grasa abdominal, no me gusta cómo se ve te voy a ayudar con un poco de ejercicio, te voy a ayudar con mi alimentación, pero ayúdame a hacer esto y esto y puedes realmente hablarle a tu cuerpo y pedirle que cambie lo que deseas que cambie que crezcan tus músculos, que, que, que tu abdomen se vuelva plano en fin, cualquier cosa pero vaya estas tres cosas son las que yo recomiendo necesarias para que tú realmente empieces a ver un cuerpo Ideal. ¿Mm? Y bueno, eso es todo. Si el video te gustó, te pareció interesante o cualquier cosa te pareció te gustó de aquí, dale un like. Si no te gustó, dale dislike. Pero dime qué no te gustó, por qué no te gustó, ¿vale? No olvides suscribirse, dar en like la campanita para recibir notificaciones de futuros videos y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao, chao.